Eh, tiene un estilo, tiene un estilo en las películas que es muy que se agradece mucho que por ejemplo eh, eso, a, que eso es lo que voy yo, te digo el estilo de la película. Pero de Roman Polanqui, Montel, ¿no? ¿No? Mm. No, no, no, no, el apellido es Wood, bueno, si se fue el conocido, bueno. Wood, ¿es Wood? Pero es que, no, es Wood. de cine, Wood, Wood. No me quedo boli. Clint Wood? no, no, no, no. No, es director de cine es hecho para ver películas. No, pero Eastwood es director también. de cine también. Eh, Ay, pero, uh, eh. es... ¡Ah! ¿Qué pasa, güey? Y, ¿Pero alguna película de él? ¿Te acordáis de alguna película del loco? Sí, te he quedado, te he quedado. Yo no la he tenido. No, a ver. a ver, tengo el computador. ¿Pero tú no te acordás de alguna referencia de película, que yo cachasco? Woody Allen, ah, Woody Allen, ya. Esa es la ah, Woody Allen, claro, vale, vale. Woody Allen, sí. claro, yo estaba, yo estaba pensando en el apellido. Sí, sí, tenés razón. No, no, sí, sí, ya. Te voy a poner, te voy a poner, misteria. por ejemplo, ya, tiene películas malas, hay guas que no se entienden, pero el loco igual propone guas, por ejemplo, el origen, yo encuentro que igual es una buena, igual es una pedazo de película, pero... Sí, es que sí, te propone, sí, sí, sí. Te sí, propone sí. Tarantino, ejemplo, Sobre todo visuales, sobre todo visuales, sí. Sí, por ejemplo, el día estoy viendo la Odisea, este es el segundo, tercer día que estoy viendo la Odisea, muy contemplativo, aún. Pero Kubrick igual lo quiero entender, pues, weón, entonces... Ya, pero Scorsese, con lobo Wall Street. Ya, es loco, igual... Pues, es, es, un cine, es una forma de dirigir distinta a la película. No, no no te encontráis con la típica película, cachai, que inicio, desarrollo, claro. tiro y la weá. ¿sabes? Una forma de narrar o sea, distinta. Que, pues, sí, pues, weón, entonces esa weá se agradece, cachai. Entonces, por ejemplo... Eh... Sí, que puede ser una película como dominical pues po, por ejemplo el loco se puede caer ¿caché? la que igual se cayó ¿no? ¿Caché? no es muy buena la película pero hay una propuesta pues no hay una sí, forma de sí, ver sí. hay una un estilo a mí el estilo se agradece mucho, se sí, agradece mira. mucho el estilo te tiene Yo de te... Decir, muchas películas muchas películas porque me gustó su forma de hacer cine hasta que lo perdí, me pasé igual que igual que la sabía la, Isabel Allenda, hasta que leí un libro y me cargó y seguí más. Claro. Pero, bien, ¿cachai? Me gusta. No, pero te, te entiendo perfectamente, lo encuentro un ejemplo muy genial porque es como, a ver, eh, el pintura, cuando hablamos de, de, de distintos estilos de, de, de pintura, una persona que está más o menos educada, así como con, con, con la historia de la pintura y todo, ve un, uno, una, un bolón y dice, Picasso, después le yo otra bola y dice, eh, o oh, el único pintor que sé. ah, mata, oh, ¿cachai? Y eso es por qué es, es por el trazo. Es, de hecho, de eso se trata la vida de un poquito de artistas, encontrar tu propio trazo, ¿cachai? Y cuando lo encontráis, se hace indistinguible e inimitable, ¿cachai? El trazo de Van Gogh, ¿cachai? Si tú lo veis, se lo va a entender al tiro, ¿cachai? El trazo de de, de de mata también, ¿cachai? Porque son muchos colores muy fuertes, contrastados con plomo, muy plomo. Entonces, vaya a ver eso y voy vaya a renunciar el tiro. Y ese ese camino de, de identificación es una búsqueda de artistas y, propia, y muy personal y que, que te puede llevar años de técnica y de búsqueda, ¿cachai? Y ese es el equivalente a lo que tú decís, que es muy interesante, que es una forma de hacer cine, unos un plano, un tipo de plano, un tipo de actor que yo busco, ¿cachai? Y que cuando tú veías una película, que de repente la veía en el cable, así como que la veías en el Zapping, decís, bueno, esta película es de este loco, sí, ni sin ni, ni siquiera saberlo, porque lo ha ¿Ya? Y eso, Nolan lo tiene. Lo tiene. O sea, las formas de cine que tiene y todo eso. Eh, y bueno, es bueno. Es más efectista que efectivo. No, no, no, no. Porque igual es efectivo. Es más, es más visual. El, el, me da la impresión de que el bueno, se le ocurre como idea pensando en, en, en escenas coleadas bacanes. ¿Te imagináis una te imaginas una escena donde uno entra a un sueño y después está del sueño del sueño? Es cuando, cuando, es, cuando, es, cuando te, es cuando te dieron un WhatsApp un día jueves a las 3 de la mañana. Eh, bueno, ah. eso, eso, sí, al productor. Bueno, se me ocurrió esta hueá? ¿Se me ocurrió así? Imagínate, weón, que wow. nos metemos al sueño, no, no, no, sueño de un sueño. weón wow, sí, qué buena! Se le ocurre eso, y a partir de eso, inventa un guión. Y le da la, y le da lo mismo, o sea, Dale, dale, lo importante es que aparezca esta escena, culiada, weón. ¡Qué hermosa, weón! Entonces, por ahí van Nolan Mi problema, mi problema con Nolan es que se pasa por la raja el guión de una manera muy... Es una manera muy brisa, ¿cachai? Y yo, uno como guionista, como guitarro, como, como que da feo un poco ¿cachai? Y tiene otras direcciones, y, y tiene un par de direcciones de, de, de, de, de actores, sobre todo, que son muy raras. Son muy raras. En, en la tercera, en la tercera band de Nolan, cuando se muere la, la mala, la no, muerte no, de, la, no, de la mala no, señal, no, la muerte de la mala ya, es horrible es la muerte. No, amigo, amigo, es horrible la muerte de ella. Es como, ja, los engañé a todos. Es literal, es decir, yo acabo de actuar mejor que ella, en ese momento. Es muy es mala la peor, muerte. Es peor, es peor, no me dice. La hora. Es muy rico cuando sientes que el cuchillo o sea, empiezas a retorcer la misma o que el coazón, es que el guasón de cuchillo. Sí, po. loco, pero en la misma escena. Hecha, mal hecha. ¡Oh, con mal! Bueno. Muy mal actuada, ¿cachai? Y de hecho, mira, es tan mal actuada que todo el mundo le pregunta a la loca, ¿pero qué pasó ahí? ¿Por qué tan mal actuada? Y la loca responde, no sé por qué. Porque actuamos esa hora y, y por el loco debe tener por lo menos seis o siete escenas mías. Y esa fue la peor, y el director dijo esa, no sé por qué. Y yo también me pregunto, y me respondo que no sé por qué tampoco, ¿cachai? Es descanse, pues, y, pues, te, te, te, te. puta mira a lo mejor se explica porque te, te por, a lo mejor se explica por cosas como en el, en el disco duro donde teníamos los otros seis planos se echó a perder y no y nos quedamos solo con este. No. son cosas que uno no sabe y que ¿sí? a lo mejor si sí van pero pero por como me... por volón, por bolón por bolón no se explica muy bien, no? es, es de es de un director así como que no sabe lo que está haciendo y Nolan, no es un director que no sabe lo que está haciendo entonces es muy raro ¿no? Es muy raro, tiene eso, esas cosas disparatadas, no la, que, que, que hace que, que uno lo rechace un poco, güey, que, que te dé un poco de rayo personalmente, ¿eh? Eh, respeto a los que les guste, sí, porque, no, porque también no, es muy sólido, es muy sólido. Conversando contigo, me da rayo de origen, bro, que te deja es así bien, como, bro. puta, es tan buena la película y te deja así como con la weá así. Entonces como que, y el bueno hacer nada dos, weón, entonces como se murió el weón.